El título del, de la lección o el mensaje del día de hoy es El Evangelio a mí me ha sido encargado Tenemos que empezar con esta pregunta ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Vayan conmigo por favor a Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo número 15 Primera de Corintios, capítulo número 15 Versículo Wow. Oh, hay que empezar con el versículo 1. primera de Corintios capítulo 15, versículo número 1 dice, Además os, os declaro, hermanos, el Evangelio. Entonces Pablo dice, hermanos, te voy a declarar el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo si retenéis las palabras que os, os he predicado, sois salvos, si no creéis, en vano. Porque primeramente, y ese es el, el, el evangelio, entonces empieza y dice, primeramente, la primera cosa, eh, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Entonces Pablo dice, te voy a, te voy a decir, te voy a declarar el evangelio, dice, primero es, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó a los muertos, y Pablo nos dice, y Pablo escribió en 1 Corintios también, pero Pablo dice en 1 Timoteo, entonces él dice, uh, el Evangelio, este mensaje de la, la muerte de, de Jesucristo, y cuando resucitó a los muertos, él dice, este mensaje, el Evangelio ha sido encargado a mí. A mí me gusta eso. Si, si, si van conmigo a Marcos, Marcos, Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, el segundo libro, en el Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, Y les dijo, Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces Jesucristo nos dio, nos dio un mandamiento ¿eh? y Jesucristo les dijo a los discípulos ahí y a todos los cristianos, les, dije, les dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces es la responsabilidad de cada cristiano, de cada, cada persona, de todos nosotros predicar el evangelio. Pero me gusta como lo, lo dice Pablo, porque Pablo lo dice es la responsabilidad del cristiano. Él no dice que es la responsabilidad de, de la iglesia. Él no dice que es la responsabilidad de la gente. Él dice, el evangelio es encargado a mí. Él dice, es mi responsabilidad. Yo soy el que voy a ir a predicar el evangelio. Él lo toma personalmente. Muchas veces decimos, bueno, usted dice, yo no puedo ir. Yo no puedo predicar. Yo no puedo uh, dar el, el, el, el evangelio. Yo no puedo... To, tocar en la puerta, yo no, yo no lo puedo hacer y, y muchas veces a lo mejor de la misma manera, pero Jesús es el que te fortalece Jesús es el que te fortifica, si vayan va a, bueno hay que ver versículo 12 primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 Dice, doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Pablo dice, le doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús, nuestro Señor. Vayan a Filipenses. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 13. Versículo muy conocido. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. <risa> Es, es, no correcto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Él dice, le doy gracias al a, a que me fortificó. Cristo, Filipenses 4.3 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece usted dice, bueno, yo no puedo predicar yo no sé cómo ir, yo no conozco la Biblia, yo no, yo no puedo uh, ser un predicador, yo no puedo ser un ganador de almas, yo no puedo uh, darle el Evangelio, pero dice que Jesucristo es el que te fortalece tú no lo haces por tu propio poder, tú no lo haces en tu, en tu esfuerzo, o en tu fuerza, o en tu inteligencia lo haces en Jesucristo dice Dice, ah, ah, ¿cómo, es, ¿cómo es que vas a ser fortificado de Jesucristo? ¿Cómo es que Dios te va a fortificar si, si ven en el versículo número... Hay que ver, ¿a ¿Dónde estamos? 12. Versículo 12, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y mira lo que dice, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, del que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser fortificados? ¿Cómo es que Jesucristo nos va a dar la fuerza y vamos a hacer lo que podemos hacer por medio de Él? La única manera que va a ser es cuando somos fieles. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. Jesús... No te va a fortificar cuando no eres fiel a la iglesia, cuando no eres fiel a leer la Biblia, cuando no eres fiel a la oración, cuando no eres fiel. Pablo dice, él, él dice que Jesucristo, él dice el evangelio a, a mí ha sido encargado. Después dice, Jesús me fortificó, pero, pero después dice, me fortificó, ¿por qué? Porque era fiel. Solo vas a ser fortificado del Señor Jesucristo cuando tú eres fiel. Punto número 3, no hay excusa. Número 3, no hay excusa. Primero Timoteo 1 Timoteo 1.13, Mira en el versículo 13, dice: Habiendo sido, este es Pablo, y él empieza a hablar de su propio testimonio. Dice: Habiendo sido antes blasfemo, y perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Pablo tenía una excusa para no servir a Jesús. Si, si, uh, si, si hay un hombre en este mundo que tiene una excusa para no servir al Señor Jesucristo, era Pablo. Pablo es, era, estaba en religión falsa, él perseguía a la iglesia, a uh, cristianos murieron porque pa Pablo los, los llevó y, y dejó que, que fueran matados. Y Pablo tenía muchas excusas, él dice él en dice él mismo, dice, habiendo sido antes, él dice que era blasfemo, era perseguidor, enjuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia, por la, porque lo hice en, en ignorancia e incredulidad. A lo mejor usted está aquí y usted dice, yo no puedo servir a Jesús. Yo no puedo ser un ganador de almas. Yo no puedo predicar la Biblia. Yo no puedo hacer las cosas que, que, que la Biblia me, me dice. Yo no puedo servir a Dios. Yo no puedo a, hacer lo que la Biblia me dice porque, hermanos Jiménez, usted no conoce mi pasado. Usted no conoce uh, los pecados que yo he cometido. Usted no conoce antes de que yo fui salvo, yo hacía muchas cosas malas y, y estaban muchas cosas malas. Pero Pablo dice, "Tú no conoces mi pasado, tú no conoces lo que yo hice." Pero me gusta lo que dice el versículo 14, dice, "Mas la gracia de nuestro Señor fue abundante." Dice, dice, aunque yo era blasfemo, aunque yo perseguía la iglesia, aunque, aunque yo mataba a cristianos, dice, "La gracia del Señor era abundante." Romanos 6,1 dice: Vayan a Romanos 6,1. Dice: Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveramos en pecado para que la gracia crezca? Mucha gente dice: Tomas estos versículos y dice: Bueno, ves, la Biblia dice que no puedes seguir en pecado. Ah, pero la pregunta Él dice: Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en pecado? ¿Perseveramos en pecado? para que la gracia crezca. ¿Qué está diciendo? La gracia va a crecer cuando tu pecado crece. Ahora, no debemos de pecar. Después que eres salvo debes de vivir una vida pura, una vida uh, honrada al Señor y no debes de pecar. Pero si pecas, la gracia crece. Amén. Eso lo que hizo Pablo, digo en Romanos 6.1, dice, ¿qué diremos? Perseveremos en pecado para que la gracia crezca. Y después aquí, en primera Timoteo... En 1 Timoteo Uh, versículo 1.13 dice, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante, más abundante que... ¿De qué? Fue pues más abundante que sus blasfemos, su perseguición, su incuración, sus pecados. Él tiene una excusa. Él, él puede decir, yo no voy a, a servir a Dios porque yo soy pecador. Pero Pablo quita todas esas excusas porque él está hablando a Timoteo y le está enseñando a Timoteo y él, a lo mejor él conoce a Timoteo y Timoteo dice, bueno, Pablo, yo no puedo servir a Dios porque yo soy tan pecador. Y Pablo dice, yo era pecador, yo soy uh, en... El... En el versículo 15 dice, uh, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él dice, yo soy el primero, yo soy el más pecador, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces tú no tienes excusa. Tú no puedes decir, bueno, yo he hecho X. Porque Dios dice, mi gracia te salvó de tus pecados, mi, mi sangre te salvó de tus pecados. No tienes excusa de no predicar. Pablo tenía excusa. Pero miren lo que dice, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16 dice más, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemancia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para la vida eterna. Entonces, Pablo dice, Jesucristo me salvó a mí, para que yo sea un ejemplo, no sólo de la salvación, aunque sí es ejemplo de la salvación, Pablo era un pecador, condenado al infierno, y él puso su fe en Cristo, y Jesucristo le salvó, y le perdonó sus pecados, su gracia era abundante para cubrir todos sus pecados, pero no sólo... No solo ejemplo de la salvación, pero ejemplo de un predicador que entonces dice, aunque yo era pecador, ahora voy a predicar el evangelio. Y él dice, el evangelio a mí, a mí me ha sido encargado. Es personal. Él no dice el evangelio es para el pastor. Él no dice el evangelio es para él, el que trabaja en la iglesia. Él no dice el evangelio es para los otros cristianos, o los que conocen más la Biblia, o los que han sido a salvos más largo. Él dice el evangelio está encargado a mí. Pablo tenía algo en su vida. Él sabía algo en su vida. Él trataba el evangelio, él predicaba el evangelio, él ganaba almas como que él era el único que lo predicaba. Pablo pensaba de esa manera. Si yo no voy, nadie va a ir. Pablo pensaba de esta manera, si yo no voy a Roma, nadie va a Roma. Él decía, si yo no voy a España, nadie va a España. Ahora nosotros sabemos que había gente que estaba predicando el Evangelio, había otros discípulos y, y, y diáconos y, y estamos aquí el día de hoy, somos algo, alguien nos trajo el Evangelio. Pablo sí fue a muchos del mundo y, y fue a muchos países, él no era el único, pero él tenía algo en su vida, él, él pensaba y él decía, si yo no voy, nadie va si yo no voy, nadie va. Y así es como debemos ser cada uno de nosotros. Usted debe decidir, si usted no le predica a su familia, nadie le va a predicar. Si usted no le predica a, a los trabajadores con quien trabaja, nadie les va a predicar. El evangelio tiene que estar encargado a mí. No a la iglesia, aunque está encargado a la iglesia, eso lo sabemos. Pero personalmente a mí. Yo tengo que ir. Yo tengo que predicar. Si yo no voy a España. Entonces no lo van a recibir. Eso resulta lo que decía Pablo. Así pensaba Pablo. Por eso es que Pablo ah, toda su vida era el Evangelio. Toda su vida era la Biblia. Toda su vida era la, la, la, la iglesia y cristianos. Él tenía que trabajar, sí. Él tenía que, que comer y hacer otras cosas. Pero lo más importante era predicar el Evangelio. Por eso es que dice, versículo 11... Primera de Timoteo, versículo 11. Según el Evangelio de la Gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Ay, con el Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por esta gente. Te pido que nos ayudes, que nos ayudes a entender y aprender. En tu santo y bendito nombre. Amén.